en esta parte del video vamos a explicar cómo eh, trabajar texto para poder trabajar texto eh, una vez eh, que yo seleccione la tecla de la herramienta T que es la que me permite trabajar el texto vamos a seleccionarla observen ustedes aquí está y en capas observen ustedes que tengo una sola capa en el momento en que yo empiece a trabajar aquí el texto inmediatamente se me va a crear una capa que es la capa que va a manejar ese texto. Por defecto, cuando yo seleccione el texto, me aparece que voy a trabajar en las letras, en tipo de letra arial, ¿sí? Que el estilo va a ser un estilo bold Yo puedo trabajar, mire, todos los, los diferentes estilos, regular y tal, y sin Naru y sin y tal, y ¿Sí? el que ustedes consideren necesario que el tamaño de 24 puntos 30 la cantidad de puntos que en algún momento yo necesito ¿Sí? y que en este caso el, el, la manera o la forma del, de la letra va a ser enfocado, nítido, fuerte, redondeada o ningún, va a ser normal como ustedes lo consideren necesario ¿Sí? y que la orientación va a ser centrada orientada a la izquierda orientada a la derecha y que el color de la letra va a ser en este caso este es el color mostaza yo lo voy a cambiar, voy a colocarle por ejemplo para este color vamos a colocarle un, un, ¿qué? un azulito, aquí está un azulito así suavecito ¿sí? que para aquí, no sé, para este. ¿Ya? y con eso ya empiezo entonces vamos a decirle aquí vamos a escribir por ejemplo en mayúscula vamos a escribir única, o sea, ustedes? ya lo escribí ya quiero, observen ustedes que en la, en la sesión de la configuración de la zona de trabajo me aparece ya la capa de texto que en ese momento he trabajado. Y si yo quiero ya terminar, entonces voy a, las, a, a la herramienta mover para terminar el texto. Ya lo terminé. Ahora sí puedo con la herramienta mover y seleccionada la capa de texto, yo puedo arrastrar el texto a donde yo quiera. O sea, ¿sí? Entonces, una manera recuerden ustedes que cada vez que yo necesito trabajar una capa específica en este caso la capa del texto yo necesito seleccionar la tecla de movimiento para poder trasladar el texto donde yo desee ustedes ven ustedes que ese texto me quedó muy pequeño yo puedo agrandar el texto existen dos maneras diferentes de agrandar el texto una quiero seleccionar nuevamente el texto cómo lo hago voy a la capa doy doble clic al interior de la T acabo de dar doble clic e inmediatamente se me selecciona el texto que he creado yo puedo ahora sí definir su tamaño entonces en este caso le voy a decir por ejemplo 36 e inmediatamente se, selecciona, se aumenta el tamaño de la letra a 36 puntos y una vez que he seleccionado el tamaño de la letra le digo voy a la herramienta nuevamente herramienta mover para que se cierre la posibilidad de seguir editando el texto y aquí está Ustedes, mira. Esa es una manera de, de aumentar el tamaño de la letra. ¿Cuál, cuál es otra manera de, de aumentar el tamaño de la letra? Aumentar el tamaño de la letra de forma libre. ¿Cómo? Control T hundiendo la tecla y, la, y, y oprimiendo la tecla T me aparece, me aparece la zona de configuración del texto. Eso que me permite que yo puedo incrementar el texto en su parte inferior, en parte superior. A, a un lado, al otro, ¿sí? observen ustedes, como yo lo quiera hacer. ¿sí? Ah, si sí, este, este punto es el punto central, este es el punto central de mi texto, que si en algún momento yo lo quiero girar, ojo, observen ustedes, yo me voy al cursor en la parte superior izquierda, ¿sí? observen ustedes que me cambia el puntero y mire con clic sostenido yo muevo y puedo girar el texto. Sí, la cantidad de veces que yo lo considere necesario ¿sí? ahora observen ustedes que el centro de, de, del giro del texto lo tengo aquí pero si yo que pasa si yo lo quiero correr aquí observen ustedes cómo gira en este caso ¿eh? cuál sería el centro ¿sí? de, giras, de, de, de, de giro que tiene el texto como tal entonces en este caso si en algún momento ustedes van a necesitar van a necesitar en un momento dado de cómo girar el texto ahora una vez que yo hago esos cambios sencillamente doy enter para que se apliquen los cambios que yo he hecho del de cambio del tamaño de la letra vamos a vamos a configurar otras cosas otras propiedades de texto otras propiedades de texto o son interesantes son, voy a voy a dar doble clic aquí en el texto observen aquí en la t doble clic para que me aparezca la configuración del texto seleccionado. Me aparece esta herramienta, ojo, ¿cómo se llama esta herramienta? Es la, la herramienta para conmutar las paletas, el carácter y el párrafo que en este momento yo he seleccionado. Entonces voy a dar clic aquí, ¿sí? Y aquí me aparece, ojo, aquí me aparece todas las características que en este momento tiene el texto. O sea, que el texto en este momento es de 84.61 puntos, ¿sí? que de altura tiene 435.51 puntos, que la ampliación de entre letra y letra, la separación es 0, si yo lo quiero ampliar, observen, lo quiero colocar a 100, observen ustedes que de letra, de letra a letra se separa, hay un mayor espacio, que si quiero por ejemplo que sea un poco itálica, observen ustedes, itálica, si quiero que no sea tan fuerte, entonces le quito la fuerte, la mirada fuerte el color, aquí es otra manera de yo poder cambiar el color del texto entonces bueno, ustedes que vamos a colocarlo rojo miren, observen, ya lo colocamos rojo ¿sí? ah, lo quiero colocar a más azul miren. él me va cambiando el color que yo deseo ¿sí? ¿ves? todas estas cosas las puedo hacer, le digo ok las puedo hacer siempre y cuando tenga esta opción para trabajo ahora, otro, otra cosa que yo podría hacer es cambiar la orientación del trabajo, ¿sí? con un, para poderle crear al texto una deformación, Entonces, con este con este eh, con esta opción yo puedo hacer eso le doy clic aquí, inmediatamente me dio no se ha podido completar la solicitud porque la capa del texto utiliza un estilo Fault desea eliminar el atributo y continuar, yo le digo que sí que me lo cambie ¿sí? y ya me lo cambió es que es este estilo, Fault que no tenía, ahora lo que me lo dejó solamente fold, y ahora sí puedo deformar el texto. Y observen ustedes cómo puedo yo deformar el texto. Doy clic aquí y despliego. Y observen ustedes que yo quiero que el texto sea como, como una bandera. Y mire cómo me va quedando como una bandera. Si yo quiero, por ejemplo, que sea como un arco, observen ustedes como un arco. Ah, yo puedo definir, configurar los ángulos. No, eso no es por defecto. Miren, yo puedo ir creando los ángulos. ¿sí? Dependiendo del ángulo que yo quiera. Observen ustedes. Miren. El distorsión horizontal. ¿Sí? yo quiero la distorsión vertical. Observen ustedes cómo va creando, ¿sí? como ustedes lo consideren necesario. En este momento vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Y una vez, que, perdón. Y una vez que ya termine, pues sencillamente selecciono la tecla nuevamente el, la herramienta de mover y ya me queda seleccionada el texto como lo he querido trabajar, sí otra manera de poder trabajar el texto es cuando voy a las capas y al lado de la capa ojo, quiero trabajar la opción de configuración del texto que es esta opción que me aparece por acá, observen ustedes, capa y me dice, me dice estilo de capa ¿sí? entonces doy doble clic aquí y me aparece estilo de capa, observen ustedes que aquí me aparece el estilo de capa y con estilo de capa me permite poderle asignar todos los elementos que en un momento dado yo quiera quiera. Vamos a cerrar esto temporalmente para correr la imagen y poder ver los efectos que yo voy a hacer. Entonces, o voy aquí a capa y le digo estilo de capa, me aparecen todas las opciones, o directamente doy clic aquí al lado de la capa, del nombre de la capa, para que me aparezcan los estilos de capa. Observen aquí. Si yo quiero asignarle una, una sombra al texto, observen ustedes cómo se asigna la sombra. Miren. Yo quiero asignarle por ejemplo un trazo, observen, un trazo rojo. Ah, yo le quiero cambiar ese trazo rojo, borde rojo por blanco, pues voy a trazo, doy doble clic en el nombre, para que me aparezca la configuración del trazo. Aquí me aparece toda la configuración, el tamaño de la línea, observen ustedes que yo la quiero aumentar. ¿sí? A 6 y pero que ya no sea rojo, sino que sea por ejemplo blanco, entonces pues lo pongo blanco y ustedes o no sé cómo queda ¿sí? No, que yo no quiero eh, eh, blanco, yo quiero, por ejemplo, que sea un grisecito. pues Entonces, un grisecito, le metemos un grisecito ahí mire cómo queda. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar con eso, darle sombra. Ya no le quiero el trazo, sino que le quiero dar sombra o sombra paralela o sombra interior. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, esa es muy bonita y así queda. Mire. ¿Ya? Entonces, de esta manera quería a ustedes eh, enseñarles cómo eh, poder trabajar el texto, cómo poder configurar ¿sí? con el estilo de capa y con la deformación del texto o sea, son dos formas de trabajar en algún momento un texto como tal en el próximo video vamos a explicar cómo insertar una imagen